Hola amigos, yo soy Carolina Jaramillo, diseñadora de variedades y fantasías Carol Gracias por acompañarnos en nuestro canal Variedades Carol TV Estamos con Betty Cárdenas, quien es una experta en la técnica del alambrismo Hola Betty, ¿cómo estás? Hola Carolina Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer hoy Vamos a realizar un maxi anillo eh, con murrina y en técnica espiga y espirales bueno amigos, recuerden seguirnos en Instagram y en YouTube y debajo del video le pueden dar clic a la campanita. Bienvenidos. Bueno, para la elaboración de nuestro anillo tipo espiga con espirales vamos a utilizar hoy las siguientes herramientas. Nuestra pinza redonda con el código 2228. También nuestra pinza o cortafrío con el código 29827. Nuestra pinza plana. ...con el código 17533. Vamos también a utilizar nuestro mandril... ...que es el código 1000. Nuestra pinza de silicona... ...que es el código 18679. Y nuestro paño de diseño... ...que lo tenemos con el código 191. Nuestra murrina... ...que es el código 10365. Esta es de 8 milímetros... Nuestros alambres en Golfi, el calibre 18, y nuestro alambre calibre 24, que es un alambre también en Golfi. Bueno, les recuerdo que en la descripción de este video están todos los enlaces de los productos que acaba de mostrar Betty. Bueno, vamos a iniciar eh, cortando nuestro alambre calibre 18. Lo vamos a endulzar un poco, endulzarlo es suavizarlo un poquito. Eh, le pasamos nuestra pinza de silicona y cortamos tres tiras de 20 centímetros. Todas tienen que estar bien alisaditas. Las vamos a tomar una al lado de la otra y vamos a tomar nuestro mandril. Entonces buscamos la talla que deseamos realizar. Esta la vamos a realizar en una talla número 7. Entonces, lo coloco en esta parte y de esta manera para que esta parte que es la redonda me dé la forma del anillo. Recuerden que el mandril tiene dos partes. La parte plana que es por donde nosotros realizamos nuestro anillo, que es esta. Esta es la parte de arriba. Entonces, lo colocamos de esta manera, siempre sosteniendo la parte de atrás. Los cruzamos, ¿sí? Que no se nos monte, por favor. Miren, no se nos debe montar. Tenemos que dejar las lícitas, las tres seguidas. Sí, y que no se queden montadas. Entonces, cuando estamos aquí, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Entonces, sostengo con una mano y con la otra cruzo. Suelto, sostengo y cruzo. Sostengo, cruzo. Nunca lo suelto. Sostengo y cruzo miren entonces ahí se nos va formando como una espiral sostengo y voy cruzando hasta que él ya nos quede bien cerradito siempre coloco mi dedo sobre los alambres para que no nos vaya a quedar flojo, Entonces sostengo, cruzo suelto con una y con el otro mano. Miren, entonces la parte de atrás no nos puede quedar montadita. ¿sí ven? Con la pinza de silicona acomodo aquí mi espiral. Cuando ya lo tengo de esta manera, simplemente empiezo a abrir las puntas que me quedaron y vamos a tener este armazón. Y ahorita vamos a empezar a trabajar nuestro tejido. Por cada una de estas tiritas de este alambre vamos a entrar nuestra murrina. Vamos a trabajar en cualquier sitio de estos porque igual él se va a mover el tejido. Entonces ahorita empezamos a trabajar en cada una de ellas. Bueno, vamos a realizar nuestro tejido espiga. Para eso cortamos un metro de nuestro alambre calibre 24. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar a realizar nuestro tejido de espiga. Recuerden que este tejido también lo hemos realizado en otras en otros videos. Entonces, primero en cualquiera de estas puntas, yo me voy a amarrar un amarre plano, sencillo, que es realizar solo tres vueltas. Como les digo, lo pueden hacer en cualquiera. En cualquier parte no necesitamos que esté acá. Lo puedo trabajar aquí porque él ahorita se nos va a mover. Entonces corto esa puntica. Recuerden que eso tiene que quedar bien bonito. Entonces ya tengo mi amarre. Coloco mi murrina. Recuerden, para este tejido siempre el alambre tiene que estar acá por encima, el alambre no me puede quedar acá debajo, porque este tejido lo realizo por encima. Entonces, iniciamos aquí, miren, rodeo o le doy contorno a mi piedra y me amarro por encima, aquí. Doy la vuelta y me amarro por encima, siempre por encima. Una vueltica. Voy acá y también, miren, él tiene que ir tiene que ir quedando una línea al lado de la otra. No por encima, sino hacia abajo, pero cuando llego aquí me amarro por encima. Ahorita van a mirar cómo queda el efecto espiga. Voy acá. Rodeo mi piedra y por encima me amarro. Esto lo vamos a realizar cinco veces por cada lado. Entonces les quiero mostrar. Miren, aquí, aquí a los lados les tiene que ir quedando uno al lado del otro. Y aquí les tiene que ir quedando de seguido. Por eso se llama tejido de espiga porque la semeja como una espiga. Entonces tiene que quedar bien juntico. Entonces aquí estamos terminando cinco y cinco a un lado. Entonces, como aquí donde termino, simplemente yo me amarro y doy dos vueltas más. Una y dos. Que les quede bien pegadito. Lo importante de, del alambrismo y de la joyería artesanal son los acabados. Entonces, estos acabados tienen que quedar bien bonitos. Entonces, miren que él se va a mover. Ahora lo vamos a acomodar. Vamos a explicar otra vez el tejido en otra de las... Nos amarramos, tres vueltas, cortamos, aplanamos y nuestro alambre quedó por encima. Recuerda, Betty, ¿cuál es el alambre que estás utilizando en el... En bueno, estamos, en el, estamos utilizando nuestro alambre en golfi, el stone. El calibre 24, para tejer estamos utilizando el calibre 24. Entonces mira de nuevo, vamos a empezar nuestro trabajo en espiga. Me queda por encima, le doy contorno a mi piedra y me amarro por encima, Mira, aquí. Volteo, le doy contorno a mi piedra y me amarro por encima. Esta segunda vuelta ya empiezo a trabajar aquí, tiene que dar de seguido y tiene que ser hacia abajo esta, para que me quede bien. Pero cuando llego aquí a mi alambre grueso o a mi base, me amarro por encima, doy una vuelta completa. Voy al lado que queda de seguido y me amarro por encima y siempre bien juntico para que se vea bien bonito. Asimismo, vamos a realizar todas con cinco espigas para cada lado. Quiere decir que les va a quedar cinco alambritos a este lado y cinco al otro lado. Bueno, aquí terminamos de realizar nuestro tejido por cada una de nuestras murrinas. Recuerden que también el, el tamaño del alambre, eh, dependiendo de, dependiendo de las piedras que coloquen, se puede ir un poco más. En esta ocasión se me fueron casi dos metros. Porque realizamos cinco, cinco hileras por cada, por cada murrina. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ubicarlas. Sostengo con la pisa de goma, con mis dedos, las llevo hasta el fondo. Sostengo cada una de mis puntas y lo llevo hasta el fondo. Y así las voy ubicando hacia el centro. Miren todas van a ir acá ahora les recomiendo aquí vamos a medir vamos a mirar porque algunas te van a quedar más largas estas puntas que otras entonces vamos a medir las que se vean más cortas y dependiendo de esa medida así la vamos a dejar todas entonces medimos miren Aquí por lo menos tenemos que esta, la veo la más cortica, nos da 3 centímetros, ¿sí? Entonces todas las vamos a colocar a 3 centímetros. Esta tiene un poquito más de los 3, entonces las vamos a cortar. Y para poder realizar ya nuestro toque final y nuestro decorado. Entonces las colocamos todas hacia el centro, medimos, recuerden, para que todos los espirales nos queden del mismo tamaño. ¿Cómo vamos a realizar nuestros espiral? Miren. Metemos en el mandril para que él no se nos vaya a deformar cuando lo estemos utilizando. Entonces, en una de las puntas hacemos un circulito muy suave para que nuestro alambre no se vaya a dañar. Después de que tengo un círculo hecho, ¿sí? tiro hacia un lado y luego sí con mi pinza de goma, Empiezo a trabajar hacia adentro y hacerle fuerza desde afuera. Si ustedes le hacen la fuerza muy pegadita, no les va a dar el circulito que tiene que dar, o el espiral. Entonces aquí vamos a llegar. Y damos, hacemos un quiebrecito para que él nos quede derecho. Bueno, vamos a repetir nuestro procedimiento. Entonces tomamos la puntita de la pinza redonda. Hacemos un circulito bien pegadito. Miren. Lo llevo un poquito hacia adelante. Lo voy colocando como al lado, hasta donde me dé la pinza. Ahí ya no puedo elaborar más. Entonces ya tomo la pinza y empiezo a enrollar. Vamos haciendo desde lejos nuestra fuerza cuando llego allí acomodo, le voy a hacer una ligera curva a la base allí para que él nos quede centrado así mismo vamos a realizar por cada una de nuestras puntas bueno ya terminamos de hacer nuestros espirales es nuestro acabado pero ustedes van a sentir que este anillo va a quedar un poquito flojo en la parte de arriba vamos a darle un toque de firmeza con este alambre vamos a sacar más o menos 25 centímetros de nuestro calibre 24 y nos vamos a amarrar de una de las de las basecitas entonces damos unas dos, tres vueltas y vamos a irnos yendo al centro entonces, sostengo, aquí se les complica un poquito, pues para entrar, pero nos damos la manera. Miren, voy a ir agarrando una por una, pero no la voy a amarrar, sino que voy a hacer como un tejidito. Paso por encima, por la siguiente paso por debajo, paso por encima. Luego paso por debajo, paso por encima Luego paso por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Aquí ya di dos vueltas, entonces me voy a devolver. Me devuelvo. Paso por encima, tratando de que no nos vaya a tapar el tejido. Por encima, aquí nos toca por debajo. Vamos ubicando. Por debajo, por encima, por debajo, por encima. Y vamos a dar la última vuelta. Y volvemos a hacer lo mismo, nos amarramos. Bueno, aquí ya terminamos entonces de darle firmeza a nuestro anillo. Recuerdan que dimos una vuelta por encima y por debajo y luego me devolví entonces lo que hacemos es que nos vamos a amarrar de una de las puntitas sin tapar nuestro tejido y siempre cortando por encima ¿por qué? porque si dejas ese alambrito por debajo de esa puntita te puede lastimar o se puede enredar en algo entonces que quede bien lo volvemos a colocar en nuestro mandril y ahí sí ya lo de, le damos como el toque final que es organizarlo. Que nos queden bien. Listo. Y tenemos ya finalizado nuestro anillo. Tejido espiga, murrinas y espirales. Gracias Betis. Por... Betis. <ríe> Bueno, recuerde que pueden encontrar todos los insumos de este anillo en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Muchas gracias Betty por habernos acompañado te quedó hermosísimo. Cuéntanos ¿dónde te pueden encontrar? En eh, mis redes sociales estamos como Instagram, uh -huh. BS Joyería Artesanal, Facebook Betty Cárdenas uh -huh. Joyería Artesanal y mi contacto es el 301-325-7655 Bueno, debajo de este video también van a encontrar las redes sociales de Betty los invito para que la sigan también para que nos sigan en Instagram, en Youtube y le dan click en la campanita de nuestro Video. Aprovecho para decirles y desearles una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo. Chao, chao.